Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche. Los se nublan, los cielos se nublan, los cielos se nublan, perdiendo el control, cuando me marche, no me olvidaré de ti, cuando me marche, no me olvidaré de ti, cuando me